...la monarquía y el modelo territorial siguen siendo cuestiones básicas a reformar. Porque alguien piensa, alguien, alguien piensa que se puede seguir impidiendo a vascos y vascas... ...que podamos decidir democráticamente nuestro futuro. ¿Alguien piensa que votar nuestro futuro en función de la voluntad de una mayoría institucional... ...de nuestro país va a estar permanentemente bloqueada por el Parlamento Español? Norbaitek pentsatzen du, gure realitate nacional haukatzea, nazio guisara gure eskubide democratikoak haukatzea, etorkizuneko apustu bat denik. Espainiako estatuak badaki, arazo estructural bat duela. Bailurralde ereduarekin arazo estructural bat duela, eta baita monarkiarekin ere. Baina lurralde ereduari eutxiko diot. Este problema estructural tiene tres salidas posibles. Apostar. Por una involución centralista acentuando el conflicto, y tiene muchas posibilidades, ya lo estamos viviendo, cronificar o pervivir con el conflicto bloqueando las propuestas de las mayorías sociales, políticas, eh, vascas, catalanas o gallegas, o abordar una profunda reforma del Estado del modelo territorial como única forma de establecer un marco democrático que dé estabilidad política y económica, estabilidad social y que sitúe valores de solidaridad y cooperación desde el respeto de las naciones y su voluntad política. Aukera, daude, te autua egin